¿Qué tal? Esta vez estamos aquí una vez más en Videxcom Y esta vez estamos en un juego que pues hace mucho quería jugar llamado Heinching He He Impact O como se llame el título Bueno, eh, eh, nos introdujo en esta playa donde eran dos hermanos Y eh, pues quería elegir también la mujer, bueno, la, la su hermana por así decirlo Son un poco así como... De, bueno, sigamos, bueno es un reto de matar estas cosas ok lo voy a matar bueno no se sé, logró matar ok es que había dos personajes hombre y mujer pues elegí este así que según ahí tenemos que irnos hasta allá ok dice cuando dice, ok de teletransporte presiona el botón... ok eh, está bien bueno hola oh, no, nos dieron nuestro waifu <ríe> Bueno, hemos desbloqueado el primer nivel, Nos ha dado esto Ok, pues supongo que es una historia, nos dio un mapa, ok Está bien, está bien Ok, ahora me ha dicho que vaya para acá, a ver qué me dice Ok, dijo que... ok Ay, madre, tendré que escalar algo Pues... ok, pues vamos a escalarlo. Muy bien, aquí vamos, se va a la respiración, pero bueno, llegamos acá. Así que, ok, estoy acá. Um, hasta, ok, tuve una recompensa, muy bien. Ok, creo que tendré que escalar más. Les dejaré con una parte de lo que pase en este momento. Si no estás suscrito a este canal, te recomiendo que te suscribas para que estés enterado de alguna de nuestros videos Pues, sigamos. Ok, pues sigamos. Eh, ok, una nueva planta y la waifu del canal. A ver, ¿qué dice la historia? Lo voy a recortar porque se va a volver demasiado largo, así que... Pues lo voy a recortar, pues. Ok, resulta que era como de unas estatuas y me trajo a este, esta isla. ¿Quién sabe qué será? Pero pues... Mmm, creo que me da un poder así que pues lo vamos a probar supongo y hola oh, no, no está un mapa desbloqueado muy bien okay. Eh... ok estoy viendo que hay perdón si si hay algo si sí, me tardo demasiado ya ok puede sentir la señal. Sin... Okay. Muy bien lo voy a recortar porque es aburrido esta, La acción vale Ok ya llegamos aquí Nos dio este poder de tormenta Lo voy a estar practicando un rato A ver qué pasa Espero que no me trabe con estas cosas Porque me trabo muy seguido con estas Perdón muy seguido con estas cosas Y si eh, Bueno esta es la primera parte No sé si quieran la segunda Así que tendremos que llegar al menos a 50 likes Para que sea la segunda parte Así que pues voy a empezar a practicar 30 lamentables minutos después Ok, pues ya estamos aquí eh, Ya pude aprender esto No podía salir de la isla Porque necesitaba hacer esto Pero ya puede pasármelo Fue demasiado difícil Muy bien, no, está en un logro Desbloqueado, es como una ciudad Ok Es como una ciudad Es ahí un tal Monstlat Pero les voy a dejar el camino Corto, ganó no. Cuando voy a la siguiente historia, vale Pues, llegamos a un campamento y habíamos visto algunas aves Así que creo que tenemos que aniquilarlos Bueno, ok, estoy preparado Ok, ahí vamos Pongan música épica Ok, mucha emoción, así que sigamos. Ok, es un cofre que trae. Wow, tiene... Ok, carne. Ok, ahora es nuestro siguiente objetivo. Ir a ver dónde está. Espérenme, déjenme ver dónde está. Ok, ¿se acuerdan que estábamos aquí? Pues creo que avanzamos todo esto hasta esta parte. Y ahora teníamos que llegar a esta parte. Eh, pues espero que les guste mi tipo de dibujo aquí. Estoy. Así que sigamos. <risa> ok, entonces no me pregunten por qué se puso la información. Es que pues ya lo... Eh, pues ya había jugado una vez antes antes de grabar este video. Y pues ya más o menos sabía había como... Eh, este es... Bueno, solamente me hace el rumbo, pero lo demás no. Esto es como carbón y creo que nos vamos Ok, dijo carbón. Muy bien, ahora vamos a escalar, nos va a quitar respiración. Me le recomiendo este juego, aunque si sí, sí, juegan en móvil y tiene menos de... Bueno, tiene acá, miren, acá está. Ok, son otros. Ah, pero no son tan poderosos. Tío. Ok, les decía que Que si juegan en el móvil Con menos de 15 GB Pues valió su teléfono eh, Porque No es recomendable Ok, es una historia Ok, creo que Se acerca con un nuevo personaje Ok ¿Qué es eso? Wow Ese creo que es otro personaje Supongo Ok, o sea no nos Wow, está divertidísimo Ok, les voy a resumir Esta, bueno es, Les voy a resumir la historia Ok, el resumen de la historia es que teníamos que Bueno, habíamos ido Con la eh, Y encontramos como una guard, Bueno, una, como un policía Y nos hizo unas preguntas Y por eso Ahora tenemos eh, pues el personaje de ella Pues sería todo Ok, pues por eso tenemos este personaje Y lo del dragón Pues yo creo que en un futuro lo vamos a conseguir eh, pues por eso estamos aquí Y eso tiene otro como el arco, ok Es, es igual como los otros personajes eh, Si quieren una segunda parte pues díganlo en los comentarios Espero que este video tenga mucha popularidad Esta es su habilidad, supongo eh, Ok, muy bien eh, Ahora creo que vamos a ir a este pueblo Ok, pues... Y dejaré unas escenas de relleno para que el vídeo se alargue más, ¿vale? Muy bien, aquí hay otra batalla Así que tenemos que derrotar a este Porque la quiero probar Porque sé que está muy poderosa más que pues el original Aunque ah, okay. son como habilidades, supongo Así que, pues... Ok, muy bien, es como un resumen de lo que está pasando, así que pues, a nadie le interesa eso, al menos si eres nuevo, así que si eres nuevo te invito a suscribirte y a darle like, ya sé que lo dije incluso hasta tres veces, pero es que es necesario porque menos del 99% de las personas que me ven no se suscriben, así que por favor suscríbete. Ok, pues localizamos un campamento, así que pues matarlos. Pues muy bien ya estamos aquí eh, La verdad si quieren Que se saque una segunda parte Porque me costó más de una semana En hacer este video Porque pues aparte que me enferme eh, Me costó demasiado Así que me apoyaría mucho Con un like aunque sea O un comentario de apoyo Pues para que saque la segunda parte Y pues si quieren que la segunda parte La saque oh, Si quieren que la segunda parte la saque Pues por Twitch, porque si sí tengo eh, y pues, eh, pues con la estiria, pues lo haría, si sí, lo haría, pero eh, pues es que no sé cómo hacerlo. Voy a hacer una prueba, eh, estén al pendiente, así que pues, pues sigamos, vamos a ir al reino pues después de unos largo, largos perdón, minutos eh, pues ya he llegado hasta el otro lado del mundo y oh, ese sí tuvo que doler y pues ya estamos por acá, por el pueblo demasiado bonito por... pues porque si, sí, ¿no? y pues per, perdónenme por no subir videos pues estas semanas porque pues, aparte de que no he podido subir la DC de James eh, porque no tengo ningún doblador de voz Escríbanlo en los comentarios Pues, si, lo que, si quieren ser o piensan Que son buenos, sin pena, aquí, pues, pues Pues, pues yo tengo toda la confianza con ustedes Así que, pues, ya me, bueno, me desespero incluso Así que, por favor Y ya estamos llegando al pueblo Vamos a hacer... El, el poder más grande que existe el de la edición vamos pues ahora tenemos alitas de pollo <ríe> ok ya deja de el chiste bueno el humor llegamos de... mejor Ok, no sé si les esté gustando este tipo de contenido, pero es que a mí me encanta este juego, aunque pesa 15 GB, bueno, 14. Va subiendo un GB por semana, ok. Hemos llegado, ok, nos introduce, perdón, nos introduce esto, así que vamos a ver qué onda con esto. Así que, ok, ok, es la misma, es la misma. So, okay. ¿Qué pasó? Ok, este dragón es el problema, les voy a decir de lo que se, tra de lo que se trata esta cosa, ¿vale? En plan tenemos que matar a este dragón o debilitarlo, por así decirlo, eh, ok, pues vamos a poner música épica para completar esta cosa, ¿vale? Ok, a ver, no me estoy pasando el juego y les estoy enseñando todo Sino que es como un resumen de lo que yo pasé eh, No se me vayan a confundir de que esto es lo que pasó O sea, fue una introducción de, pues, la soldado aquí Y, pues, tengo una historia pendiente No les quiero decir, pues, muchas cosas porque los voy a spoilear Así que... Pues por eso hay muchos cortes y aparte se haría eterno este video, se haría como de una hora. Así que pues por eso lo estoy cortando. Así que pues mejor sigamos. Ok, eh, tenemos que ir para esta biblioteca una historia creo. Eh, pues ok, nos da unos puntos, vamos para esta biblioteca para ver la historia, ¿vale? Una historia después... Muy bien, pues la historia es que vayamos a las afueras del pueblo porque íbamos a encontrar algo así de unas ruinas eh, y pues ahorita pues está demasiado lejos, no sé si me vaya a confundir, así que pues estamos ocupando este poder que son las alas y que eh, si se preguntan por qué está, eso es por el dragón que enfrentamos ahí, así que pues ya tendrían más claro de... Porque está así Ok, creo que tenemos que ir a, al herrero Ok El herrero, no Ok, ok El herrero, vamos a ver Su historia Ok, ahora vamos Bueno, pues como les dije Vamos a ver la historia del cartero Y pues voy a empezar A agregar algunos memes Para que se haga más divertido Pues esta cosa es Que pues Volvamos Muy bien, pues vamos a Pasarnos esta parte Y después les cuento lo que pasó Ok, pues resulta Pues eh, Le hicimos Plática y teníamos que ir Para una espada, pero llegamos Hasta acá y quién quién es el impostor Ok, dejémonos de chistes Y sigamos eh, creo que vamos a tener que entrar a este templo Con los dos avatars Así que pues vamos Pero primero ¿Quién tiene hambre? Ok, ya dejándonos de broma sigamos Les dije humor negro Ok, eh, a lo que me refería es Creo que vamos a cocinar. Aquí vamos a hacer unos chips Mamma mía. <risas> Aquí vamos a empezar con esta. Pero está sucia. Ah, cierto. Regla de los 5 segundos. Ok, sigamos. Eh, ok. De nuevo es que vamos a hacer una de estas delicias. Por favor. Eh, la verdad. En términos de antojar, ya antojar. Ok mejor sigamos cocinando y tenemos el logro perfecto Somos unos cocineros muy buenos Así que pues sigamos eh, Esto solo es relleno así que sigamos con la aventura Una deuda con la sociedad más tarde Ok pues ya estamos aquí y eh, estamos consiguiendo hierro eh, pues para la espada y la espada que hablamos, o sea, no me van a entender, bueno, si entendieron está bien, pero no me van a entender mejor, eh, pues... Conforme vayan avanzando en el juego. Eh, cuando ustedes lo jueguen, ya les dije que solamente funcionará en ordenador. O en un teléfono que tenga almacenamiento suficiente para este juego. Que va subiendo en aumento cada semana. Yo les recomiendo que lo instalen en un teléfono que tenga almacenamiento de 120, 128 GB a pues, 512. Si es un iPhone eh, En el caso de que sea un iPhone Van a eh, tener que ir a Apple Store O App Store Algo así Así que mejor sigamos eh, Pues solamente es una recomendación Recomendación, perdón para... Miren, lo que pasa Es que vamos a ir a dejar el hierro Y espero que no sea una decepción Que nos falte Alguna otra pieza si faltó una pieza Y se preguntarán Por qué estoy aquí Con eh, pues la policía Resulta que pues No fui por el hierro Sino que fui y entré No sé por qué Y tenemos que derrotar A unos Unos monos de nivel No sé qué cosa Y vamos a ocupar esas Indicaciones Muchas indicaciones a nadie le gustan las indicaciones. Así que, pues, mejor pasémonos esta parte. Ok, mejor no me tuve que haber saltado las indicaciones. Porque creo que si sí las íbamos a necesitar. Y no sé cómo activar esta bendita cosa. Así que, pues, ah, olvídenlo. Así que, pues, pongamos música épica para para La batalla, pues... No final, pero sí, eh, pues sí, porque pues ya se va a acabar la parte 1 y si quieren, eh, si el único requisito es llegar a 30 likes, pues es la meta para la segunda parte. Porque estos vídeos llevan demasiado me tarde, dos días en grabarlo, bueno, eh... Digamos que tres y pues con esto pues a la hora que lo subo es una semana y media. Así que pues me tardé mucho editando porque intenté hacer lo más posible resumido porque tardé una hora en grabarlo. Así que empecemos con la batalla re épica. Es Pues muy bien señoritos y señoritas esta primera parte ha llegado a su fin espero que les haya gustado la verdad yo me demoré demasiado en subir vídeos porque me enfermé y aparte tuve que editar este vídeo de una semana y media así que espero que les haya gustado este vídeo nos vemos hasta la próxima y bye